Bueno, buenas tardes. Vamos, Estamos en la, en la parte de en la sesión del aula permanente, que sabéis que, que es un, un aula, una, una actividad un poco más informal que la, que la, de, los, que la de los cursos que damos habitualmente, que la de los cursos de formación. Y, y en este caso, bueno, la, en la anterior sesión vimos cómo seleccionar una revista y en esta vamos a ver una cosita muy básica, pero que yo creo que va o va a ser de utilidad a todos. Es como difundir publicaciones en acceso abierto con Zenodo. Tenía pensado enseñar Nodo y el Digibus, pero creo que iba a ser demasiado, demasiado material, porque la sesión un poco son de 20, 25 minutos, la presentación, y después ya si queréis pasamos un turno de, de, de preguntas. Vale, bueno, voy a enseñar Senodo. y voy a decir un poco, bueno, aquí tenéis la, la presentación, pero la voy a compartir por aquí por el chat. La comparto por aquí por el chat para que la... El guión, ¿sabéis que siempre preparamos un guión que también tiene un carácter así informal? Es el guión de notas que, que, que suelo utilizar yo, ¿vale? Para tener un mínimo de guión y no perderme. Porque sabéis que si no empieza uno a hablar y, y pueda acabar un poco divagando. Entonces me suelo apuntar un poco el guión para que podamos seguirlo y sobre todo los enlaces de, de los diferentes recursos que, que vamos compartiendo. Bueno, ¿qué hace nodo? Bueno, es importante aquí, eh, a una, esta, esta charla va en relación al acceso abierto a la, a, la, a la actividad científica. Ya sabéis que el movimiento Open Access lo que intenta es que todos los documentos, todas las publicaciones, no todas las publicaciones, sino ya prácticamente todos los materiales que se generan en las investigaciones se, se pongan en acceso abierto. El acceso abierto lleva ya muchísimos años, muchísimos años, y, bueno, yo creo que ya está también bastante bien asentado ¿vale? Sabéis que hay dos tipos de acceso, principalmente de acceso abierto. Está lo que llaman el acceso abierto, la ruta dorada, que es cuando las revistas científicas ponen las publicaciones en acceso abierto. ¿vale? Todos conocéis y todos habéis publicado en revistas científicas que son en acceso abierto. Hay revistas científicas en acceso abierto que nos permiten publicar nuestros documentos y no nos cobran nada y los ponen en acceso abierto. Y después hay otras en las que los autores tenemos que pagar. Y después también hay revistas convencionales en las que siguen su publicación convencional, pero si pago una tasa una una adicional, puedes poner tu publicación en acceso abierto. ¿vale? Eh, eso les llama la, la ruta dorada, pero nosotros vamos a entrar hoy en la, en la que se llama la ruta, la ruta verde. La ruta verde tiene las características, la para mí es la, es la más potente y la, y la que más fuerza tiene, y, y realmente es la, la, de, la heredera de... de, de, de del espíritu del movimiento eh, de acceso abierto, porque en esta el autor, el investigador, es el que pone los documentos en acceso abierto. Es el investigador por sí mismo el que comparte sus materiales sin que intervenga nadie. No interviene un editor, no interviene eh, cualquier eh, casa editorial, ¿vale? el propio autor el que coge su documento, lo sube a un lugar determinado y lo comparte. Esto es importante. Eh, el autor lo comparte, pero claro, en aquel tiempo, hace ya 10 años o un poco más, cuando se pone en marcha el momento de acceso abierto, ¿qué pasa? El investigador necesita una infraestructura para poder poner los documentos, es decir, una base de datos online en la que yo pudiera subir estos documentos. Han surgido a lo largo de estos años muchísimas bases de datos. De hecho, cada universidad y cada institución suele tener su propio repositorio. Una cosa de, a la, que, de la que yo no estoy muy a favor, yo estoy a favor un poco más de, la, de los repos, repositorios centralizados como el que va hoy, porque pienso que, que, que ahorra más recursos a, la, a recursos económicos a, la, a las instituciones y recursos económicos, de, recursos económicos de, del Estado, ¿vale? No, no tiene sentido que cada universidad o cada institución crea un repositorio y se descentralice, porque además eso es eh, lo, que lo, lo que al final acaba perjudicando la propia recuperación de, de documentos. A mí, eh, desde hace dos años hacia atrás, me viene gustando ese nodo. Y, y que me conozca y llegue a mis cursos, o a sea, que suelo explicar... Zenodo y porque es un repositorio que a mí me ha gustado, que es un repositorio de, de, de la Unión Europea. Aquí os pongo alguna, alguna definición, que es nodo y he puesto aquí que es un repositorio multidisciplinar, es decir, es una base de datos donde podemos guardar nuestros documentos, que es lo que significa repositorio, una base de datos en acceso abierto, con un acceso universal, ¿vale? con todos los documentos en acceso abierto, multidisciplinar, porque afecta, evidentemente, a toda la disciplina científica, y fue creado por el SEN. Por es importante también esto, es un proyecto, eh, se nos se crea a partir del proyecto Open Air. Lo he puesto aquí, que es el proyecto en Open Air? Este proyecto fue un proyecto eh, fundamental dentro de, de, de, de la Unión Europea en el marco del de, de, programa marco número 7. Número, número Porque este, este proyecto lo que quería poner es los cimientos de la ciencia abierta en Europa, de la infraestructura. ¿vale? Este proyecto dijo, mira, la ciencia abierta, el Open se va a ser fundamental para el conocimiento en Europa. Fijaros lo que está pasando ahora con con toda la crisis del coronavirus, que prácticamente ahora da igual a la revista, ahora hay que poner documentos, investigaciones, acceso abierto y tener acceso inmediato. Gracias a este tipo de infraestructura, ¿vale? como, como, la que está, como la que vamos a ver hoy, podemos tener acceso abierto al conocimiento. Hay mucha infraestructura de la Unión Europea, hay varias infraestructuras, os esto tranquilo, que eh, es un articulito muy, muy cortito que os recomiendo para que tengáis una visión, una visión general, y aquí vienen algunas de las de la infraestructuras que... Que, que se han creado. Veis que una de ellas fue Senodo. Fue ¿vale? Entonces, ese nodo, digamos, forma parte de un proyecto mucho más ambicioso de la Unión Europea eh, que es Open Air. Por eso me gusta también Senodo, ¿vale? Me gusta ese también, porque viene avalado por la Unión Europea. Y en este tipo de repositorios eh, tiene que estar avalado por instituciones. Y evidentemente, la, la Unión Europea ahora mismo es la institución más potente que haya eh, de carácter supranacional. Aquí, eh, ¿qué pasa aquí? Eh, normalmente cuando yo hablo con mis colegas o, o cuando, cuando hablo con, con colegas del ámbito de, de la documentación vi, habréis visto que hay mucha gente que aboga por utilizar otras plataformas os pongo por ejemplo riciar gate que sabéis que es una plataforma vale que también pone los documentos permite eh, subir nuestros documentos en acceso abierto lo que pasa es que yo no abogo tampoco por subir nuestras publicaciones científicas o nuestros materiales a una plataforma comercial o de carácter privado que además después utilizan esos datos para revenderlos a, a otra vez a los investigadores. No me gusta ese tipo de, de, de, de plataformas, por tanto, cuando yo hablo de una plataforma, o pues, subí documentos siempre, siempre hablo de, de, de, de ese nodo. Bueno, ahí he puesto algunas de, de las características, he compartido también otra lectura bastante fácil, que es el nodo Open Air, repositorio multidisciplinar de, no, de la Unión Europea para la Ciencia Abierta, que es de, de, de, de, uno, de un querido colega mío, que es Luis Codina, y también un articulito muy rápido que os va a dar una visión general. De esta manera, todo lo que ponéis evidentemente, lo vamos a ver nosotros ahora, pero quiero que tengáis esos materiales complementarios. ¿Vale? Bueno, eh, Senodo, un repositorio multidisciplinar, la Unión Europea, Open esos son los conceptos, los conceptos básicos. A mí lo que me interesa que damos hoy es cómo subir el material y daros la, las tres o cuatro directrices básicas para, para que podáis vosotros trabajar desde... De, desde casa. Mirad, eh, un repositorio. La pregunta que surge siempre o, o una de las más habituales es ¿qué materiales o qué productos o qué artefactos de mi producción científica o de mi actividad académico-científica puedo subir a un repositorio? ¿Vale? O he puesto aquí un enlace aquí o he, o he puesto un enlace fijaros uh, a lo que yo he subido en los últimos en los últimos meses, ¿vale? Yo realmente, senodo, subo absolutamente, absolutamente todos los materiales que voy generando. Yo tengo varios perfiles, igual que todos, todos los que trabajamos en, en la universidad, tenemos diferentes perfiles. ¿vale? tengo el perfil, por ejemplo, de trabajar en el vicerrectorado de investigación llevando la unidad de, de evaluación de la actividad científica. Esto significa, por ejemplo, que yo para la Universidad de Granada genero materiales. ¿Qué materiales? Pues, genero informes, sobre todo paso pues, informes que son, digamos, de carácter profesional, los subo a Senodo. Eh, por ejemplo, ¿qué más cosas puedo subir a Senodo? Eh, subo todos los materiales de mi actividad científica. En la actividad científica, principalmente lo que subo son conferencias y publicaciones científicas, artículos. Son los dos grandes, los dos grandes tipos documentales que, que yo subo. Y después, en la otra faceta que todos tenemos, en la docencia, ¿qué subo? Normalmente, pues subo todos los cursos que voy dando. ¿Vale? Incluso a veces, si y, puedo y, y el tiempo no permite, si también las presentaciones, por ejemplo, que hago en los másteres, en el, el grado, etcétera, ¿vale? Entonces, digamos, Senodo me permite almacenar en un único punto todos los materiales que yo genero. Vamos a ver algunos ejemplo Ah, mira estos son mis... Aquí son mi última subida Vamos a ver qué tengo por aquí. Eh, bueno, fijaros. Eh, aquí tengo un... Por ahí se escucha un micrófono, por favor. Por aquí tengo, mirad, un, un artículo científico. Vale, vale, está aquí subido. Eh, ¿Qué más cosas tenemos? Eh, fijaros, ¿cómo continuar la carrera investigadora después de la tesis doctoral? Pues esto también lo subí, que es simplemente eh, una mesa redonda, ¿vale? Fijaros, una mesa redonda donde participé en la jornada GIFI, que. Algunos de los que estáis aquí la conoceréis porque la organizan nuestros estudiantes postdoctorales. Bueno, pues también esas presentaciones, veis que tampoco es un gran material, pero también la subimos, publicaciones, presentaciones en congresos. Así tenemos por aquí, aquí por ejemplo participo en una escuela de bibliometría, de la European Summer School de Bibliometría, y aquí lo tenéis. Pues simplemente damos una presentación, también una una presentación con carta docente, pues también la, la, la subo. ¿Qué más cosas podemos subir? Eh, a ver si tengo por aquí algún informe. Ah, mira aquí tengo un informe. A ver si sí, este está ya aprobado. Esto es un informe, no sé si conocéis, la, la hay una alianza, la Alianza ARCU, donde está participando, la, participando y liderando la Universidad canadá con otras universidades, y a nosotros nos encargaron hacer un informe, un informe bibliométrico. ¿Vale? Pues bueno, aquí veis que es un informe que hacemos desde, desde el vicerrectorado de investigación, Ahora aquí la vais a un informe convencional. Además de estos materiales, el nodo también permite subir <coughs> otros materiales interesantes, como son los propios datos que generamos en la, eh, eh, en la investigación. Por ejemplo, ahora veremos algunos ejemplos. Podemos subir figuras, podemos subir vídeos, podemos subir también ficheros ASL, etcétera. Lo que os quiero decir con, el, con esto es que el repositorio va a tener cabida para todos nuestros materiales y quiero enlazar también con una de las presentaciones que, que, que daremos porque la subida de estos, de estos materiales nos va, a en, en el futuro, nos va a permitir en el futuro generar una página web como la que enseñaremos en, la, en sesiones posteriores, creo que dentro de dos semanas la tenemos planificada, donde fijaros, vale, esto lo veremos ya en, en extenso la, en un par de semanas, A ver si se va cargando. Vale, fijaros, por ejemplo, que yo tengo aquí todas mis publicaciones científicas y cualquiera que se mete en mi página web. Vale, veis que este enlace aquí nos va a llevar a Cenodo, a, a el acceso abierto a Fulltest. Vale, todos los artículos los voy subiendo a senodo y los voy, los voy subiendo a Cenodo y los voy lanzando desde mi página web. ¿Vale? Por tanto, aunque Cenodo sea el repositorio central donde deposito toda mi actividad científica, desde mi página web, yo lo que hago es linkear a Cenodo. Veis que tanto los artículos científicos como, la, como las publicaciones ¿veis? las tengo enlazadas desde de, de, de mi página web. ¿Vale? Por tanto, Cenodo nos va a permitir, por un lado, subir todos nuestros materiales. Y por otro, nos va a permitir además actuar como una herramienta complementaria para generar una página web potente con muchísimos materiales y, y, y muchísimos enlaces. Vamos a ver alguna cosita más de Senodo. Vale. Aquí. mira he puesto aquí. Tres razones por las que me gusta Senodo. Pues he puesto la, la primera. Eh, sí, eh, esta es para toda el área del conocimiento. Por eso también recomendamos este repositorio es para toda la área del conocimiento, ¿vale? eh, lo utiliza desde humanistas, biólogos, en el caso nuestro de científicos sociales también lo, lo utilizamos vale, para toda la área. permite subir materiales de todas las áreas. Si os parece eh, voy, a, voy a terminar la presentación, vale, que son 15 minutillos y después pasamos al turno de, de preguntas, va a darle un poco de, de fluidez a, a la sesión. Bueno, pongo aquí tres razones por qué me gusta ese nodo. Eh, He puesto el DOI. Una de las cuestiones fundamentales por las que yo empecé a utilizarse nodos por el, por el DOI. He puesto aquí que es el DOI. Mirad, yo creo que el DOI lo habéis visto todo, porque todas las veces que hemos publicado revistas científicas en acceso, electrónicas, perdón, nos dan el DOI. El DOI es el identificador, como pone aquí de Wikipedia, aquí está, identificador de objeto digital. Vamos a hablar claramente. Este identificador es lo que viene siendo a los libros el ICBN o lo que viene siendo a nosotros el DNI. Es un número que identifica unívocamente un artículo científico o un material científico de carácter digital. Y no solo lo, le permite identificarlo, sino que además permite redireccionarlo hasta, hasta el lugar donde se encuentra. Y entonces evita que haya enlaces rotos. Si, por ejemplo, una página, una revista cambiara su, página, su dirección de la página web, Gracias a da igual que lo cambien, volvería a remitir al lugar donde está depositado el artículo. Actualmente, el DOI es fundamental porque nos permite, eh, lo utilizamos como una herramienta para recopilar datos en torno al artículo científico, ¿vale? Y para localizarlo siempre, independientemente de donde estén almacenados. Siempre redireccionar al DOI, a, a lugar donde está redireccionado, ¿vale? Porque la agencia del DOI eh, tiene almacenados todos los, todos los numeritos estos y el lugar donde se almacena. Bueno, aquí veis cómo está compuesto cómo está compuesto el DOI, simplemente, siempre está compuesto por DOI.org, el identificador, ¿vale? Y después, este numerito que le da el propio DOI aquí, los lo datos de la revista que le, que le da, o de repositorio, ¿vale? Entonces, vaya aquí el número de la revista del año 2017, volumen y, y número, ¿vale? Bueno, para eso, es el DOI. Voy aquí más claramente, tiene su prefijo y, y el sufijo. Va que es un número. Pues ese número, solo porque nos facilita ese número, yo recomendaría que, que hiciera eh, usuario de DOI. De, de Fijaros que hay materiales... Claro, los artículos científicos los publicamos en revistas. Digamos, son materiales con un carácter más, más oficial. y Todos esos materiales van a tener su número identificativo y no vamos a tener problemas. Y siempre va a ser recuperable eh, eh, eh, en la web. Pero, ¿qué pasa si yo quiero tener mi número normalizado, por ejemplo, para un manual que he hecho para una asignatura o para mis apuntes de clase? Y quiero tener ese número, ¿vale? Para, para tener identificado bien ese material. Fijaros aquí. Cada vez que cargamos un artículo, ¿vale? En Senodo, nos va a dar el DOI. Veis que aparece el prefijo, el sufijo con Senodo y el número que le da Senodo. Fijaros que yo aquí, para esto que es una charla de una mesa redonda, he conseguido un DOI. Luego veremos que gracias a este DOI voy a poder conseguir recopilar indicadores. ¿Vale? Fijaros que siempre veis aquí el DOI. También es bastante útil, por ejemplo, yo lo utilizo bastante para el tema de, la, de, la, de los informes. ¿Vale? Vamos a entrar en un informe. Tenemos aquí un informe de la Universidad de Granada que se llama Indicadoras y Estadísticas de Investigación eh, UGR 2019, ¿vale? Y aquí también veis que tiene DOI. Y veis que yo siempre lo incluyo, a ver si llego al documento vale está la memoria de investigación de la universidad vale, vamos a verlo uy amplia demasiado un momentito aquí aquí la vais vale fijaros doy el doy vais a caer de ese nodo vale bueno pues veis que es bastante bastante útil para tener ese número ahora vais a ver mejor los del doy porque voy a poner unos ejemplos prácticos de, de, de, de cómo, se, cómo lo utilizamos la bibliometría eh, este documento vale pero bueno, nos da un DOI que en principio es un número por el que las revistas pagan bastante dinero y aquí nos lo dan de manera, de manera gratuita. Yo os animo a que todos los documentos y todos los materiales que tengáis, les pongáis siempre vuestro DOI, ¿vale? Porque así estarán identificados. Es como tener un ICBN, ¿vale? Van a estar siempre identificados y localizables. Y sobre todo, es muy importante, cuando alguien cite nuestro trabajo, da igual que sea una presentación o un informe, gracias al DOI va a estar estandarizada esa referencia bibliográfica. Y sabéis que la, la estandarización de referencias bibliográficas es fundamental, porque así no perderemos citas, citas bibliográficas, gente que nos está citando en nuestro trabajo, tienen, no, no las perderemos, ¿vale? Las podremos recuperar siempre. Creo que aquí en Senodo, en la zona derecha, en la zona derecha, ¿veis? Te aparece aquí la cita bibliográfica estandarizada y veis que te aparece aquí el 2. ¿Se entrecorta mucho la.. ¿Se entrecorta todo el mundo o solo a. Vale, vale, entonces es un problema perfecto. Vosotros me vais avisando si hay algún problema técnico, ¿vale? Perfecto. Entonces, bueno, ahí está eh, eh, el DOI. Mirad, el DOI es fundamental, es fundamental sobre, sobre todo cuando difundimos nuestros trabajos científicos. Siempre que hagáis difusión de los trabajos científicos, intenta utilizar el DOI. Fijaros, ¿qué pasa? cuando nos citan en Internet, en Internet es genérico, ¿eh? Twitter, Facebook, una página web, cuando nos están citando en Internet, cada persona nos cita de una manera diferente. Si, por ejemplo, alguien escribe un tuit sobre primer artículo, puede decir, también ahora publicado este artículo y no poner el título ni nada. ¿vale? Habitualmente, casi siempre lo que se utiliza para citar materiales digitales en Internet es el DOI. Voy he puesto aquí algunos, algunos ejemplos, vamos a ver, mirad esto es una regla que tenéis que, que, que intentar seguir la mayor parte de, de las veces ¿eh? esto es lo que estáis viendo en Twitter este soy yo mi cuenta de Twitter Daniel Torrasalina esto es fijaros un artículo científico comillas mapping de bomb de humanity bla bla bla vale este es mi artículo científico nuestro último artículo científico bla bla bla y fijaros cómo pongo el DOI en este caso el ejemplo está el DOI a la revista científica. ¿vale? Fijaros que el DOI pincho y el DOI redirige a la revista. ¿Pla? ¿Vale? Perfecto. Fijaros qué maravilla. ¿eh? Pues siempre que referenciais materiales, utilizar el DOI. El DOI habéis visto que funciona como enlace entre el documento y el lugar donde está de, eh, depositado. Ocurre que si alguien ha citado este documento. Mal leer el título. Si no tuviéramos DOI sería muy difícil de recopilar todos los tweets o todas las referencias que nos han hecho. Por eso el DOI es tan importante. Os voy a poner algún otro ejemplo que traigo por aquí. Eh, ejemplo en Senodo. Vamos a ver. Vale, fijaros. ¿Esto qué es? Esto es la, mes la mesa precisamente que hemos visto antes, la de la, de la jornada de GIFI. Eh, dice cómo continuar la carrera investigadora después de la tesis doctoral. Comparto... Eh, una de las eh, imágenes de las diferentes carreras era la presentación fijaros aquí he compartido la presentación directamente con el link de senodo además cuando yo comparto un material con el link de senodo me genera este cuadrado vale también esto lo genera automáticamente cuando ponemos el doy el doy aquí vale para fijaros le doy aquí y aquí lo tenemos en senodo gracias a que tengo este doy este DOI lo he utilizado para difundirlo en Twitter y ese material está correctamente referenciado eh, eh, eh, en Twitter. ¿Vale? pues bueno, Utilizarlo siempre el DOI como una herramienta, no solo para otorgar un número de identificador a vuestros documentos o a vuestros materiales, sino también en la medida de lo posible para cuando difundáis vuestros materiales difundirlos con el DOI. Acostumbraros siempre a referenciar con el DOI. Ya habéis visto, si publicáis que muchas revistas en las referencia bibliográfica o obligan directamente a poner también el DOI, no solo la referencia, sino también el DOI, ¿vale? Porque esto nos permite linkear todos los artículos científicos y que la gente pueda ir accediendo a los artículos científicos. Eh, ahora os voy a explicar, ahora he visto la pregunta, lo voy a explicar ahora, ¿eh? Vamos a poner un caso práctico para que, para que la veáis. Ahora tengo una, un apartado que es subir un documento. Os estoy explicando simplemente algunas cositas muy básicas. ¿Por qué me gusta ese nodo también? Bueno, he dicho, he dicho el DOI y he puesto que está integrado con GitHub y, or y Orki. Es importante que todas las plataformas o, o la tendencia que tenemos ahora, eh, la gente que lo dedicamos al mundo de, digamos, de la ciencia digital o de la OpenSaya o, o, o este entorno, es integrar todo este tipo de plataformas, que todas estas plataformas estén vinculadas. Fijaros, el número Orkid lo conocéis, imagino que lo explicaremos en algún otro curso, ¿vale? El número Orki es el que nos permite tener es como nuestro 2 y el ORCID. el número de identificador que permite identificar unívocamente al investigador. Fijaros que yo cuando cargo un, hora, un trabajo en eh, eh, ese nodo, me va a pedir mi ORCID. ¿vale? Y si veis que si yo pincho aquí, pues aparecerá mi cuenta de... Aquí la tenéis. Daniel Torres Salina, ¿vale? Veis perfectamente cómo... Las dos plataformas están linkeadas. Esta con esta, ¿vale? Esta misma operación también se puede hacer con, con, con Github, ¿vale? Que es la plataforma esta que utilizan los, los, los informáticos para subir todos sus materiales, software, eh, código, en fin, matemáticos, estadísticos y de, de todo tipo, ¿vale? Pero he puesto el ejemplo de del DOI. Por tanto, me gusta también que esta gente lo que hace es intentar integrar plataformas. Y eso es bastante importante, que se integre en la plataforma. Fijaros, ¿por qué me gusta también eh, ese nodo? Me gusta, y esta fue la razón definitiva por la que empecé a utilizar ese nodo para difundir mis publicaciones, es que utiliza o está conectado con Almetri, que es otro de los casos paradigmáticos de la ciencia 2.0, de la ciencia abierta. Almetri es una, una, es una empresa que genera almétrica Las almétricas son un indicador alternativo. Los indicadores son alternativos al factor de impacto y a la cita. Y esos indicadores alternativos tienen que ver con indicadores que se generan en plataformas sociales. Twitter, Facebook, Mendeley, Noticias, etc. ¿vale? Todo ese conjunto de indicadores que se generan en la web digital se llaman métricas Y hay una, una empresa que los recopila. Y esa empresa, fijaros, y aquí en Senodo. vamos a poner un ejemplo. Fijaros qué bien esto. Tengo, mi, tengo este es el artículo, este yo, yo me dedico al tema de las métricas, ¿vale? De, de como línea de, de investigación este es mi artículo y fijaros me permite recopilar automáticamente estadísticas sobre la difusión que tiene mi artículo o mi material en las redes sociales. Esto es muy importante, fijaros. Lo digo ya de cara de cara a un, con un carácter muy práctico y con un carácter eh, eh, con un carácter utilitarista. Fijaros, qué importante es tener métricas de nuestros materiales para justificarnos o para justificar nuestro trabajo en el futuro. Si, por ejemplo, tenemos que pedir una beca, un contrato, la ANECA, los aseños de transferencia, muchas veces no tenemos estadísticas de nuestros materiales. Pero, ¿qué pasa? Si yo soy un tío listo y he subido mi material a Senodo, lo he difundido, he podido entrar en la cadena de generación de nuevas métricas para mi artículo. ¿Qué pasa en ese trabajo de la jornada GIFI? Es un trabajo insignificante, pero yo en el futuro, si hago 10 jornadas como esas y difundo las 10, voy a tener para ese conjunto, para ese paquete, puedo decir, oye, mis conferencias han sido tuteladas 300 veces o 400 o lo que sea. Al menos puedo generar indicadores. ¿Vale? Por eso me interesado mucho enseñarlos en Nudo, por este tipo de, de métrica. Esto, bueno, esto lo veremos. Estoy preparando algunas charlas sobre métrica, así que, que lo veremos. Fijaros, si yo pincho aquí... Aquí lo que, nos va a ver, lo que vamos a ver es, este artículo tiene una almetria de attention score, que es lo que significa esto, veis aquí está la compañía, este es el indicador que ellos sacan, que es la attention score, y aquí está la plataforma. Ha sido Este trabajo ha sido titulado 40 veces. Bueno, ahí veis que nos da una serie de información sobre dónde que la ha titulado, sobre todo veis que sobre los países y el tipo de público. E incluso aquí ahí, ahí, ahí, podéis ver los propios tweets. Ah, esto está estupendo! ¿Sabéis por qué se puede recopilar todo esto? Esto se puede recopilar porque tiene DOI. El DOI es la herramienta que ellos utilizan para recopilar todos nuestros datos estadísticos. Por eso decía, estará tanto al DOI porque es que el DOI es una herramienta muy, muy importante, porque sin DOI no tenemos métrica, ¿vale? Entonces es muy importante que pongáis Gracias al DOI, yo tengo este indicador. Bueno, fijaros, yo cuando tenga que ir a alguna agencia de evaluación, además de decir, la cita, el factor de impacto que tiene este trabajo científico, puedo aportar este indicador como indicio de calidad. ¿Vale? Y, da, y sabéis que todos estos indicadores van a tener mucho peso en el futuro porque están siendo muy apoyados desde la Unión Europea. Ahora todavía están en una fase de, de maduración, pero serán bastante apoyados. Por tanto, es importante que nos acostumbremos a saber cómo se generan estos indicadores y cómo podemos recopilarlos. Ya me he visto que es súper fácil, subo mi artículo y me olvido. Vamos a ver algún ejemplo más de, de cómo funcionan estas... Mira, voy a salir un momento de... Voy a entrar. Mira, entrar... esto que estáis viendo aquí, esto que veis aquí, es la leche, ¿vale? Esto es el Armenti Explorer, que cogen muchísimas fuentes de publicaciones científicas y le calculan el impacto, ¿vale? En muchas redes sociales. Twitter, Facebook, Google Plus, Reddit, Sina, Weibo, Pinterest, LinkedIn, en muchísimas, ¿Vale? Vamos a poner para que veáis vale, fijaros, recopilar. Aquí están todas las publicaciones de, de... Muchísimas de las publicaciones del mundo. Fijaros que, que indicadores biométricos tiene todo el tema de, del COVID. Pero bueno, eso no nos interesa ahora. Fijaros que gracias al DOI, esto sabéis lo que son. Estos son artículos que yo tengo en ese nodo. ¿Vais aquí? Ese nodo. Esto hace nodo. ¿Este artículo cuál es? Vamos a ver, espérate que viene este. Vamos a ver. Este artículo, vale. El de las métricas, que tiene un, un almencio de 29. esta es... Nuevas no, métricas para la ciencia en red. Esto que era... Eh... Ah, esto es un máster, esto es una charla de máster, que tiene 27. ¿Vale? Y aquí tengo otro. ¿Sabéis lo que hacemos la gente que nos dedicamos a las métricas? Los que dedicamos a las métricas eh, eh, ha cambiado mucho el paradigma de trabajo que tenemos nosotros. Antes evaluamos publicaciones científicas. ¿Veis que ahora voy a evaluar? Eh, una presentación en un curso de investigación biomédica, una presentación de un máster y un artículo científico. Fijaros, nosotros, ya para recopilar métricas, lo que hacemos es trabajar con DOI. Yo me vengo aquí al Metric Explorer, pongo aquí los DOI, imaginaros que puedo pegar hasta 20.000 DOI, puedo conseguir todas las métricas de todos los DOI de la Universidad de Granada, por ejemplo. Voy a poner solo tres. Fijaros, y le doy a buscar. Vale, he puesto 3, 2 y le doy aquí. Fijaros, me dice que se han ingresado tres documentos que, que tienen atención. No, tres documentos y los tres están indexados. Y fijaros, ya para. Eh, me ha sacado los indicadores para el conjunto de los tres documentos. Todas las menciones que ha tenido, vale. Bueno, aquí veis que solo no tiene impacto en Twitter, vale, pero fijaros. Bueno, aquí veis que me he metido solo tres, pero fijaros que ya puedo sacar métricas. imaginaros si me lo metí metido muchísimos más y ya nos lo da los indicadores. Lo único que quiero que veáis con esto: no no aquí no se trata de, de aprender lo que son las la métricas. Fijaros, aquí están todas las menciones que, que me han hecho a esos tres artículos en Twitter. Aquí lo que quiero señalar con, con, con esto es: uno, ¿por qué me gustaba? Aquí se nodo porque tiene estas métricas que me permiten utilizarlo. Y aquí lo que quiero enfatizar, quiero que veáis es como todas estas plataformas se interconectan entre ellas. Y en eso de unión es el DOI. Y por eso me gusta ese nodo, porque os da este número identificativo. ¿Vale? Imaginaros que en el futuro vosotros subís, eh, no habremos de investigación, a eh, subir todas vuestras presentaciones que, ten, que habéis hecho en máster o, <coughs> o, o en cualquier doctorado. ¿Vale? Son, son materiales que antes no teníamos indicadores pero lo subimos a Cenodo, lo difundimos en Twitter y en el futuro voy a poder generar una serie de métricas para esos materiales, ¿vale? O sea, que está, está estupendo. Os voy a poner un... Vamos a pasar ya a la parte más práctica y vamos a subir, os voy a enseñar cómo se sube un documento. Voy a cerrar la ventana porque soy un torpe y me pierdo con tanta ventana. Mirad, entro a Cenodo. Pero vamos a pasar a la parte un poquito más práctica y... Y terminamos. Vamos a hacer una, una subida. Vale, estoy logueado en Senodo. ¿eh? Tengo login en Senodo. Y digo... Eh, ahí por ahí alguien en Telegram así le podría echar un cable para que entre en la sala, ¿vale? Eh, mira aquí simplemente tenéis un botón de nueva carga. Nueva carga. Vale, vamos a ver algunos de los aspectos fundamentales. A mí otra cosa que me gusta de ese nodo... Voy a ponerla aquí. Para que se nos quede... Pues no, aquí era... Aquí. Fijaros lo que voy a poner aquí. Puedo, puedo subir documentos fácilmente. Puedo subir documentos fácilmente. Hay una... Hay, hasta hace bien poco... Subir documentos, ya son cuatro, subir documentos a estas plataformas, era bastante tortuoso, ¿eh? pero tortuoso, porque eran bastante complejas, eran complejas porque estas plataformas las diseñamos, gente que nos dedicamos a documentación, y los documentalistas no somos a veces buenos diseñadores de plataformas finales para el usuario, porque tenemos una cabeza con un carácter exhaustivo, queremos que los documentos estén perfectos. De aquí, no, el no, el no, calidad. evidentemente vale, entonces pues esta plataforma me gusta mucho porque no tarda absolutamente nada en, en, en subir el documento y además no hay ninguna persona detrás que lo tenga que aprobar subo el documento, le doy a publicar y está publicado fantástico, ¿eh? es muy, muy fácil, eh, he puesto aquí algunas claves que quiero ver en la carga aquí las tengo eh, tipo de documentales, el doy, los embargos perfecto, vale, mira aquí ponemos el documento la comunidad lo voy a explicar. Mira que aquí tenéis todos los materiales que podéis subir a sinodo. publicaciones, póster, presentaciones, sets de datos, en, CV, en CSV, en ese, el formato que queráis, imágenes, por si trabajáis, por ejemplo, en arqueología, como el ejemplo que voy a traer, y tenéis una colección de, de cerámica que queréis subir, podéis subir vídeo y audio, ¿vale? Podéis subir software, lecciones y otros. Bueno, otros lo han puesto por si ella. O, en fin, por otro tipo de, de materiales totalmente diferentes pero fijaros qué variedad más grande de materiales podemos subir, y fijaros bueno, iba a ser el ejemplo vamos a hacer. voy a subir voy a subir la charla ¿cómo difundir pública, fijaros voy a subirla, vamos a ver bla bla bla bla, tipo pues voy a poner presentation, venga presentation, ahora voy a pegar aquí el título antes, importante que, va, que lo he visto antes de la pregunta que ha saltado ¿cómo consigo el DOI? mirad, el DOI le doy a este botón y ya me ha generado generar el DOI, ¿vale? Me va a generar doy el DOI al documento. Fijaros qué interesante esto. Me genera el DOI y me lo deja ahí. ¿Por qué me lo deja ahí? Y me lo genera para que yo pueda copiarlo y a mi documento pegarlo. ¿vale? Y cuando lo publique yo en internet, tenga ya mi número identificativo. Vale, pues Ahí tiene eso ya. Vamos a ponerlo aquí centradito que se vea mono. Ahí. El DOI. ¿Vale? Fijaros. Aquí ya está perfectamente identificado eh, nuestro documento. ¿Vale? Bueno, ya tengo mi DOI. Vamos a ver más cosas. Fecha de publicación. Me parece correcto. Título. Autores. Vale. Autores. Family name. Family name. Ah, bueno. Voy a poner mi 5 por aquí, Affiliation, vamos a poner Universidad de Granada, perfecto. Vamos a ver si latino de Granada. Número Orsi, sí. ya no me acuerdo. Lo voy a buscar porque el número lo tengo aquí. Eh, vamos a ver. Eh, ¿Dónde lo tengo? Lo tengo. Fijaros. Para la próxima vez, Siempre tengo todo en mi página web, ¿vale? Para no tener que para acordarme de las cosas. Eh. Vamos a ver, perfiles, códigos, aquí lo tengo en mi página web, Orsi, perfecto, aquí arriba está, venga, aquí lo pongo. Creo que era solo el número, lo que había que poner, lo copio. Hola, no hay más autores, descripción, con bueno, la descripción, no tengo descripción, bueno, pues voy a poner... Vale, perfecto, voy a poner... Charla para la iniciativa, iniciativa, eh. yo sigo publicando, ¿vale? Me voy a ir a la página web, que estará por aquí, vamos, vamos a ver, aquí la tenemos, la página web, y voy a copiar... Esto, lo de la iniciativa, ¿vale? Porque no tengo la descripción. Versión, me da igual, language, vamos a poner español. Español, vamos a ver si habrá que poner en inglés, Spanish. es normal nada de hoy y keyboard es importante que ponga alguna keyboard vale voy a poner por ejemplo eh, senodo vale voy a poner también por ejemplo Open Access. y como hablo mucho de métrica, voy a poner también almetrics perfecto después ya tiene eso adicional no nada y vale ahora otro aspecto importante dice ¿Cómo lo quiere usted? ¿Qué derecho de acceso quiere ponerle? En acceso abierto, si lo ponemos en acceso abierto, una vez que le damos a publicar, ¿vale? Ese artículo o ese o ese trabajo se va a publicar. Si no queremos, imaginaos que es un paper o estamos trabajando en un proyecto cerrado, pero queremos ir almacenándolo, pero no queremos que nadie acceda, tenemos tres opciones: acceso cerrado, no accede a nadie, acceso restringido, solo tienen acceso a determinados usuarios que yo autorizo al trabajo, y embargo. ...pasado un tiempo determinado que yo he establecido... ...el documento se libera. ¿vale? Esto es muy útil para el tema de proyectos... ...como veremos a continuación. La licencia Creative Commons... ...yo le dejo la la que tiene por, por defecto... ...financiación si tenemos... ...y ya está, fijaros. Ya con eso he completado. Hombre, ya con eso no. Hay, por ejemplo, muchos campos. vale, pero Normalmente voy a decir, la verdad... ...yo estos campos no suelo rellenarlos... ...yo relleno solo esto. Porque, al final, sabes que siempre estas cosas dan mucho coraje y rellenarla entonces queda que es muy rápido yo solo relleno a eso vale fijaros voy a descargar el documento vamos a ver venga vamos a... voy a descargarlo directamente le voy a decir a esto que es archivo descargar documento en pdf aquí lo tengo me voy a poner por aquí en el escritorio que lo encuentre ahora para subirlo pegar ahí me voy a hacer nodo lo voy a subir porque recordad que no lo he subido. Aquí subo, escritorio, vale, perfecto. Fijaros, importante, a mí siempre me pasa, ¿eh? a mí siempre me pasa. Hay que darle este botón. Vale, Esto. sube la descarga, ya está subido el documento, vale, perfecto. Vale, no olvides darle porque siempre a mí se me olvida y cuando, cuando le doy a publicar siempre me, está, me da error. Vale, le doy a salvar y publico. Entiendo. Ya está publicado, ¿vale? Y ya está, ya está publicado, ya tiene su DOI, ¿vale? Perfecto. Y además voy a hacer así, voy a decir mis charlas para yo sigo publicando taca, taca. yo sigo publicando bueno sigo publicando y voy a poner aquí como era gr en casa creo así voy a poner voy a poner aquí que sea guión y difusión práctica ah, voy a poner guión de cómo difundir mis publicaciones mi charla para decir, para hola, le doy a tuitear. Pues ya está, vamos a pasar en Twitter, vamos a verlo Twitter, Twitter, vamos a ver qué pasa por aquí. Aquí lo tengo, fijaros, estoy aquí en mi perfil. Perfecto, ¿vale? Esto es todo lo que tenéis que saber para prácticamente... Esta es la base para ser un científico digital, ¿vale? Esta es la base principal. Habéis visto con qué facilidad... Que es lo que, a mí, que me interesa, lo que quería ilustraros. Con qué facilidad cojo un material, lo pongo en una plataforma, ese material tiene su DOI y con qué facilidad lo difundo lo en Twitter. ¿Vale? Ahora veremos si, lo, si alguien lo tuitea o algo. Y veréis cómo aparece, cuando alguien lo tuitea, aparecerá aquí lo de lo de la almétrica. Vale, eso está ilustrado. ¿Qué más cosas quería contar de aquí? Mirad, eh, hemos visto ese nodo, bueno, no, no, bueno, voy a darle otra vez aquí a cargar, creo que también es importante. Os oh, oh, oh, uh, eh, he dicho que había esos campos que no había que rellenar, pero si sí había uno que quiero enseñaros. Cuando carguéis el documento, hay uno que es de, indicador, de identificadores relacionados. Es decir, mi documento lo puedo subir a varios repositorios o puede estar publicado en una revista o puede, haber, puede tener un ICBN o puede, puede tener otros números diferentes al DOI. Es importante que cuando subáis material a un repositorio inter, pongáis los numeritos que os dan otros repositorios. De esta manera, los materiales quedan vinculados a los dos repositorios y las estadísticas que generen se unifican, a pesar de estar en diferentes repositorios. Os voy a poner un ejemplo para que, para que lo veáis más claro. Que Siempre se ve mejor con un ejemplo. Fijaros, Aquí tengo la memoria de investigación de la Universidad de Granada, que está depositado en nuestro querido Digiboo de la Universidad de Granada, que también lo explicaremos, ¿vale? Este es también es eh, un repositorio igual que este. Funciona prácticamente igual que ese nodo, ¿vale? Pero fijaros, tenemos este material, identificadores. Cuando yo subí este material, aquí al Digiboo le puse de identificador complementario este, ese ¿vale? eh, nodo, o sea, este es el identificador de la UGR y este era es Senodo, ¿vale? Veis que lo vinculen los dos. Y en Senodo. Creo que le pondría por aquí. Ah, no, es que lo genero, Yo siempre genero antes. ¿vale? Yo siempre genero antes el material en Senodo y después lo subo al repositorio de la UGR, ¿vale? Pero bueno, habéis visto cómo están inter, interconectados los dos repositorios. Si subís primero al repositorio de la Universidad de Granada, pues incluir el enlace de la Universidad de Granada aquí en Senodo. Yo lo hago al revés. Siempre consigo el doy y después lo subo de la UGR. Y por eso me aparece siempre aquí con el, de, con el, con el indicador de seno de, de en la UGR. vale Disculpad que me, muchas veces me despistan aquí los, los mensajes. Eh, más cosas de nodo, Ya la última. Eh, las comunidades. Fijaros, hay una opción muy interesante. Esto os puede servir bien, os pueden servir las comunidades. Vamos a verlo aquí. Aquí, aquí, vamos a verlo, vamos a quitar esto. Senodo. Mira, community. Community. Aquí tiene. Las comunidades nos permiten que un conjunto de usuarios puedan subir documentos en un único punto de entrada, es decir, en una comunidad. Las comunidades suelen estar vinculadas ¿qué? a un tema de investigación o bien a un proyecto de investigación. Ahora, la comunidad más destacada es la del coronavirus. Os voy a explicar un momento cómo van las comunidades. Las comunidades, vamos a verlo, aquí las tenéis. Fijaros, todas las publicaciones del coronavirus o todos los contributos de aquí están subiendo publicaciones sobre el sobre COVID-19. ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, esta comunidad, la comunidad del coronavirus, ahí tenéis la descripción. Esta comunidad está mantenida por gente del propio repositorio. Aquí veis que es Team Open Air, ¿vale? del propio repositorio. Y todo repositorio, toda comunidad, tiene sus normas para subir materiales, que la llaman la curation policy. Es decir, qué tipo de artículos subimos, cómo lo subimos, etcétera. O subimos preprint y artículos, subimos materiales eh, complementarios como datos o imágenes. ¿vale? Bueno, ellos tienen las reglas para subir. Y aquí tenéis las personas que contribuyen. Esas son las tres reglas básicas de una comunidad. Para que lo veáis más claramente, bueno, esto está bien, pero esto es una comunidad, digamos, que ha creado el propio repositorio, pero yo quiero enseñar un ejemplo para que lo expliquéis en vuestra vida real. Comunidad de Proyecto Concha. Esto es un proyecto de investigación que es, además ¿vale? aquí tenéis, el Proyecto Concha que es un, un proyecto europeo. Todos los artículos y los materiales que va generando ese proyecto de investigación están integrados en esta comunidad. Han creado esta comunidad vinculada al proyecto de, a este proyecto. Veis aquí los materiales perfectamente ordenado, y aquí tenéis un poco la descripción del proyecto, la persona que lo cura, que es Patricia, y la curación policía, ¿vale? Pero todos los esto es muy importante, esto es muy importante si vais a pedir proyectos, ¿vale? No solo para esta investigación, sino para el tema de las cajales, de la Juan de la sierva, aquello que vimos con Nico, para tener todo nuestro material ordenado, ¿vale? Si estamos si vamos a preparar algún proyecto. Es muy fácil, fijaros, Crear una comunidad no tiene mayor, mayor complicación. Información, identificador de la comunidad, el título, la descripción, Curation Policy y ya está. Y se va a un logo. Y de esta manera, si pedimos proyecto de investigación, podemos crear nuestra propia página web del proyecto de investigación. Y ahí tenemos ya nuestros dos y está en acceso abierto, cumplimentamos toda la ley española de la ciencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por esto ya voy a parar aquí la presentación vamos a hacer un repaso de lo que hemos explicado para que hemos explicado que ese nodo hemos visto los materiales que podemos subir todo tipo de materiales eh, hemos visto las cuatro razones primero eran tres ya son cuatro eh, por las que me gustaba ese nodo era porque nos da un DOI hemos visto cómo se integra con Orki hemos visto la importancia del DOI y de la métrica hemos visto cómo se pueden subir documentos fácilmente hemos hecho una subida y de parte una de las comunidades y bueno pues eso es todo lo que quería contar esta tarde. Si os parece vamos, si os parece voy a cortar la grabación, me despido de la grabación, vale, y pasamos a la, a la fase de preguntas.